Ya en alguna ocasión hablamos ampliamente acerca de las botas Timberland que son las favoritas de muchos de ustedes y también de nosotros, son unas super botas. Pero Timberland no es una compañía estática, Timberland es una compañía dinámica, es una compañía que investiga, es una compañía que gana dinero como debe de ser en toda compañía y con el dinero que gana ha estado investigando nuevos materiales, nuevas fórmulas nuevos conceptos de botas para otro tipo de, de, de actividades y producciones, ahora ya hay unas botas Timberland para planta, para planta industrial quiero decir, no nada más para alineadores. hay botas Timberland para la marinería, hay, hay botas Timberland para campo, para campo agrícola o para campo ganadero, esto es muy importante que, porque hay que entenderlo, no están usando ya materiales naturales ya no están usando pieles están desarrollando materiales de nueva tecnología de nanotecnología que les permiten ser completamente impermeables absorbentes de la humedad interior que les expulsa para que sus pies ni huelan ni se lastimen y esto es de lo que vamos a hablar en ese video, de las nuevas cosas que ha hecho Timberland para seguir conservando el lugar prominente que tiene en el mundo como una bota muy importante tanto para trabajo como para vestimenta de lucimiento a ver qué les parece lo que decimos la marca de zapatos Timberland tiene modelos que son infalibles para la moda masculina en Estilocracia te traemos una lista de cinco modelos de zapatos y botas clásicos de esta marca Timberland Icon, zapatos de tres ojales como lo dice el nombre, un clásico de calzado de la marca este zapato es 100% de cuero de calidad, con suela de goma. Cuenta con un diseño hecho a mano que te dará una imagen clásica y cómoda por el detalle de los tres ojales. Bota lisa Timberland Amarilla. Es la más clásica y más reconocida de la marca. Sin duda una de las favoritas por su versatilidad. Son cómodas y seguras. Te pueden proteger tanto en una obra, el senderismo, como en la calle. Un clásico infaltable para todo conocedor de estilo y moda. Timberland Classic, zapatos náuticos de dos ojales. Ahora en su presentación de dos ojales, estos zapatos cuentan con una suela de goma y cuero de alta calidad. Son seguros tanto para la vida urbana, así como para el senderismo de baja escala, pues te protegerán el pie y te mantendrán seco en cualquier clima. Son cómodos, sencillos y muy clásicos, ideales para los outfits del fin de semana. Timberland bota básica amarilla, minimalista, cómoda, lisa y muy amarilla, destinadas originalmente para el trabajo son resistentes al agua y a la abrasión especiales para todo aquel que busca dar una imagen clara y sincera lo clásico será siempre lo útil y cómodo para todo hombre de acción Timberland Newton Brook Botas Chuca. este modelo cuenta con una membrana impermeable para las inclemencias del clima brindando al portador un estilo seguro, formal y sobre todo llamativo no pasarás nunca desapercibido con este modelo amigos estos fueron los modelos clásicos de la marca crees que nos faltó un modelo en nuestra lista Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te gustó, también compártelo con tus amigos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que lo que les dijimos les ilustre un poco más sobre las botas Timberland. Vayan a, a conocerlas personalmente. Y créanme, sí vale la pena adquirirlas porque son botas ecológicamente respetables para el medio. Ojalá que les gusten. Muchísimas gracias por su atención. Si esto les parece adecuado, por favor, repúntalo a sus amigos y en sus redes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. En el corte.